Mi nombre es Floridile Álvarez Santana. Recientemente se hicieron unas acusaciones en una denuncia que realizó una persona en contra tuya y de tu esposo. ¿Qué tiene que decir en torno a esta situación? Que eso es mentira, que la que está mal es ella porque está cubriendo una gente que casi mata a mi hijo y a mi esposo. Los dos celulares que el Ficar se entró entre los bolsillos eran de él, por eso se lo llevaron. ¿De quién eran? De Meini José Álvarez Vargas. Él se lo metió en los bolsillos para comprobar que ella lo está incondiendo a él. Por eso es. Que ella dijo que yo soy una sinvergüenza. La sinvergüenza es ella, que anda con un chamaquito de 24 años que puede ser su hijo, pegándole cuernos a su marido, aquí en Santo Domingo. Que eso le tiene que dar vergüenza a ella. Y tapando a su hermano, que sabe que lo tenían en el siglo XXI, que fue el esposo mío y yo, que lo cuidamos, que la iba a matar a ella por droga, porque él es una persona peligrosa. Anda armado, anda con pistola, usa... Usa crack y ella todo eso lo sabe. Me había amenazado. Yo tengo orden contra ella y contra él. De hace tiempo, ya hace como siete meses que la tengo. Por eso mismo, porque me han amenazado. Y ella lo sabe. Y entonces ella dice ahora que ella no sabe por qué le hizo eso a mi esposo. Ella sabe muy bien. ¿Por qué? Porque él le robó a su propia hija. Y él tiene envidia porque su propia hija me metió a vivir aquí. Por eso es todo lo que está pasando. Ella está... Ocultando el hermano de ella quien me hizo que me chocó a mí, entonces ella está diciendo que nosotros somos los que mandamos a hacer el allanamiento a la casa, no está culpando a nosotros. Yo quiero desmentir eso porque eso no es mentira. Porque dime, un fiscal tiene toda la potestad para hacer lo que tú sabes los tipo de allanamiento. Yo no, yo no, tú sabes. Entonces ella está diciendo que tiene, ha tenido problemas conmigo. Yo nunca he tenido problemas con él. Nunca en la vida, al contrario. Cuando estaba enfermo en el siglo XXI, yo era con mi esposa que lo cuidaba. Y, y ella lo sabe muy bien. La otra noche que yo me hice en ese siglo XXI, atendiéndolo a él, yo nunca tuve problema con él, para que ella diga que yo tengo problemas con él, ni con ella tampoco. Es un video que circula en las redes sociales que fueron facilitados donde se observa que usted es investido. ¿Se trata del mismo caso? investido por el vehículo? Sí, sí, es ese mismo caso ahí. ahí fue que me tiró el carro encima, sin ningún motivo, porque yo nunca había tenido problemas con él. Bien, nosotros como abogados de la familia de Gloria Esther Pagán, eh, queremos dementir como abogado la declaración dada por eh, la señora Dominga Álvarez del supuesto robo en su residencia sin obviar de que esta persona puede ser procesada por encubrimiento eh, de su hermano. En el atendido de que eh, lo que dio al traste a toda esta situación es que existía una querella eh, por abuso de confianza en contra del hermano de ella, que es Menny José Álvarez, eh, que esto desencadenó, ...de que testigos de esa querella fueran víctimas de tentativa de asesinato... ...como en el caso del testigo que figura en la querella... ...el señor David Almonte Vázquez... Eh, ...le vamos a entregar a ustedes como medio de comunicación un video... ...donde se observa... Eh, ...la tentativa de homicidio que cometió el diputado Ménico... ...un vehículo... ...quien amenazó de muerte... ...también le vamos a entregar a ustedes la foto... Eh, del imputado, donde se ve con el arma, así como el video eh, que él cometió en contra de un testigo de un proceso. En base a esas circunstancias se ordenó orden de arresto y allanamiento en contra de esa persona por tentativa de asesinato, al igual también que una orden de allanamiento por violencia de género por otra testigo del proceso, la señora Fredilia Yarisol Santana Álvarez, al igual también que por amenaza de muerte y violencia de género contra Gloria Esther Pagán. Esta persona es una persona altamente peligrosa, que tiene órdenes de allanamiento, órdenes de arresto, y aquí ha salido una persona a querer desacreditar las actuaciones del Ministerio Público, eh, alegando un sinnúmero de situaciones, eh, donde entendemos nosotros que puede ser esta persona procesada, investigada por ocultamiento de una persona prófugo de la justicia.